Bueno, ahora nos organizó y rachó nuestro coordinador de planta para que poder eh, estar más cerca y poder discutir este tema de la inversión de los partidos. Eh, ustedes saben que la Junta puso un top, fue el 500 millones que le puso la Junta. Un top, de 500. Sí, sí fue un top. Ah, pues todo bien, junta. porque falta mucho cuarto todavía. Sí, no, no, hubieron muchos que eh, presentaron. Eh, cuánto le han ingresado y cuánto ellos han gastado hasta ahora, en la, eso en pre-campaña pero es un abuso para este país que solamente el Pérez tiene casi 500 millones de pesos gastados ah. en pre-campaña esos 500, tú sabes cuántas cosas se solucionan con esos 500 pesos 500, mil, pero son 500 quin... millones de pesos esos son 500, declarados declarados declarado, porque esos eso datos no se, no, no, no a se puede junta. empañar eso, eso ahora claramente. yo lo que digo yo quiero, yo quiero que el señor director, por favor Ajá. nos coloque nueva vez la imagen donde estaba el gasto, porque Ajá. miren señores esa es una mentira colosal. ¿Cómo hace una mentira? ¿Cómo que una mentira? Siempre nos estén hablando mentiras. Y eso no es verdad. Por favor, señor director, Pero si, si puede ahí. Vamos a ver hablando... el cuadro de, de, del PLD, ¿tú quieres o del PRD? No, no, cualquiera, cualquiera. Vamos, cualquiera. vamos a analizarlo uno por uno. Vamos a empezar Ajá. con Gonzalo, que es el que me ha gastado, por ejemplo. Ahí Ajá. tiene Gonzalo Castillo 291 millones, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ajá. No, 291 Ajá. millones, millones. La pregunta del millón. Ajá. ¿Quién ha donado ese dinero? Ah, no, pero eso hay pruebas. ¿Quién? Pero, no, ajá, pero prueba, entonces, pero sí, espérate, no, pero eso espérate, pero No, porque, no, por ahí. No, porque ahí eso, eso, eso, eso lo donado. el ministro de la Presidencia, ajá, eh, Peralta, dijo que los aportes... Una pregunta, aquí lo, aquí lo presentamos, está por ahí eh, eso en la redes. que joya. no me raro, no, eh. No, no, pero espérate, para responder la crees que el ministro, pero, déjame, el ministro déjame, va a decir... Eh, eh, son los mismos recursos del Estado que el Estado. Pero, lo estamos pero déjame responder. Sí, Tú hiciste una pregunta. Ajá. Yo te voy a decir lo que contestó el ministro de la presidencia, Gonzalo Castillo. Ajá. Él dijo que esos fondos son provenientes, lo de Gonzalo, de cenas. Cenas. Sí, eh. Tan cara la cena, ¿sí? ¿sí? Porque mira, yo con, pero, con 300... Pero porque, pero, allá eh, hay, en el picapollo allá en la libertad. te puede costar un millón de pesos. Mira, en la libertad hay una carita de salada muy de buena, cena, 200 cena, de cuentos, de aportes, de empresarios. Sí. ¿Eh? Vamos bien, continúa. Sí. Ya, eso fue lo que dijo. Continúa. Okay. Okay. Entonces, Mi pregunta es... Gonzalo Cacía si Químicos... Que, si es... ¿Esos 291 millones de Gonzalo son de dónde? No, que, que debe de explicarlo. Pero claramente. que lo de eh, la Junta... Eso lo presentó a la Junta. Porque no, espérate, solo... se, su... no, se supone que eso eh, fue con un soporte. Mira, la Yo junta. lo que creo que. No me ingresaron dos millones. A mí había un más. Millones. Hay más. ¿De qué? Ay, Gonzalo gastó más dinero de ahí. ¿Y cómo tú sabes que gastó más dinero? Te voy a explicar, porque además, químico le dio en cuatro. ¿A, a, <risa> a químico, él lo dijo. Lo dijo? Por una Pero que hay un concurso que le va a dar un millón por una canción, entonces tú no, vas a decir a mí sí, dos millones: primero, un millón, el segundo y tercero ajá Pero son tres millones y pico. Pues, ¿ves, retándolo? Ajá. Ves retándolo, te quedan doscientos, en ok, 280 en cada y... pueblo. 8 millones. En cada pueblo tuviste la estructura que se puso ahí cuando vinieron ¿A aquí? ¿A aquí. Eso es así. Chelito. ¿Chelito? Sí. ¿Esa no, estructura? Sí, eso es Chelito. Eso es un acto que después ¿Eh? conlleva algunos ¿Eh? 18, 20 años. Eso Mira, te eso... muchacho. Sí. Ah, ¿es Pero ¿dónde le hablaba no, y cuando lo termine? Adiós, hay que sumar los pica hay que sumar trampotes. Eso es chévere. ¡Baltita! No, no, no. Hay que sumar los No, no, no. No, no, no, no. Así no. No, no, no, Roberto. Pero ¿cómo se ve aquí? Pero el Pachá no se mueve sin... ¿Quién te dijo a ti? Sin su dinero. claro. Los sacistas que estaban ahí. Sí, pero que... Señores, ¿ustedes creen que los millones son hojas de plata? Pero que el gasto ha sido así, Roberto. Pero Las cosas han cambiado. Sí, pero que tú me estás hablando, son 291 millones. Ya me espérate. Se da cuenta. Ayer te hice algo, hoy te voy a hacer otra. Okay. Vámonos, este es Leonel y Gonzalo. Vamos a abrir la línea 809 0505 05. No, Leonel. no, no. Para presidente para ser candidato la a la presidencia. Te está dando algo a ti, la gente de Gonzalo. ¿Pero Porque me está me está repitiendo una encuesta que fue de ayer? La quiere repetir hoy. Usa otra no, a, a, o busca o di, no, no, o hay de los dos es, Está bien. ¿Usted cree es que lo que Gonzalo gastó que ahí? En el Yo no quería hacer la encuesta con Gonzalo y Leonel. ¿Y con quién? Franklin Romero y Amirka, y Amirka Romero. Romero. Hay... Vamos a ver, Franklin y Amirka, 809-725-0505. Y... Franklin o Amirka, una vamos a ver, qué está, haciendo? Lo de Franklin sondeo. y Amirka, ¿está registrado lo que han gastado? Eh, hay... hay que ver. Cuál... Hay que buscarlo hay que hay en la, que buscar la junta. La junta. Ver, sí. Arimendi mañana, mañana es que hay que investigar Vamos, vamos? Dame, a ver si... Sí, Arimendi sí. está comprometido. Ya. Mira, aquí se, se comprometió el, el, el presidente de la Cámara de aquí, de la sala capitular. Eh, eh, Richard, Richard, Richard a traer unos datos y todavía andando. No, de traer los datos a ver cuánto ha estado Franklin. Y Llamadita, Franklin Amilka, buenas. Amilka buenas. Romero, está la llamada, no, no se escucha aquí. No escucha. Amirka. Franklin o Amilca, ponme la foto ahí para que la gente la sepa. Foto, para... La foto tenemos ahorita. Sí. Franklin o Amilca para senador por la provincia de Duarte. 809-72505. Amilca Romero. Primer bueno. voto para Amilca. Ir a show, atención. Franklin sí. Romero o Amilca Romero para senador ya, de la provincia la Duarte. de Duarte. papa. Vamos a ver. ¿Por no, qué no, no, sí, no. tú lo dijiste ayer? No, no, no, no, sí. no, no, Romero. No, Romero. Oye, Amilca Romero. otra o Amilca. o Franklin. Amilca Romero. Ok, díganme solamente el nombre para no confundir con el Romero. Recuerde que son los dos. Franklin Solodó. o Amilcar para senador. Franklin o Amilcar para senador. Amilcar. Son diez llamadas. Ahí vamos raro. Cuando viene a ver si le escribió a la gente de Amilcar. ¿eh? <risa> <risa> lo que estábamos en el aire. Llame, llame. Porque es que no puede ser tres. No, lo sí, no. Vamos, continuo. Franklin, Franklin y... o Amilcar para senador. No puedo estar agradecido. Amilcar, Amilcar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. ¿Cuánta va? Bueno, espárame. Cuatro para. Pues cuatro para pa Amilca. Franklin o Amilca para senador. Bueno, ¿lo va a matar Buenas. a 10 con 10. No? Tiene que llegarme a 20. Amilca. Amilca. Ay, 5. Cinco. 5. Cinco. Cinco. Cinco. Franklin o Amilca para senador. 809-72505. Atención, Franklin Romero. Buena. Amigo y hermano. Hello. Tu pueblo. Franklin o Amilca. Amilcar. Ay, 6. Rodríguez, Llera, Llera. ¿Dónde está Yera? ¿Y dónde está Yera Rodríguez? ¿Qué se llama? Le bloquean el teléfono a, a, a Rodríguez. Póngale el número para, para que le por aquí. que para senador. Buenas. El que está ahí sigue, a ¿Ahí? No no, no, no, no. Siete. a cero. No, Siete no, no, a cero. No. Esa fue la gente de Génesis no, que no, se no. activó. No. Génesis tenía señores. El... Todo programado, ¿eh? Franklin sí. o Amilka para senador, buenas. Yo, Franklin Romero, ¿Ocho? es mi amigo personal. Sí, pero el hecho de que sea tu amigo no quiere decir que gane. No, porque <risa> para, que, para que se tenga claro que yo no he llamado a nadie. 8-0, no, 9, ah, oh, no, no, no. ¿Y tú quieres que sigamos? No, no, no, hasta los 20, no me van a, no va a manipular la encuesta de que hasta 10. Oye, bien? Porque después con un 10, Oye, me, así tú, gana cualquiera. Tú sabes, ¿Para qué tu voto, Franklin o Amilka? A ¿Ahí? 10. Mira, espérate, no, no, no, espérate. No, no, déjate lo vente. Párame ahí, párame ahí la llamada. Aquí, párame no, hay, párame no, no. ahí, párame ahí. No podemos evaluar los convenios? Espérate, ahí. Con espérate. párame la llamada. Eso fue. Déjame aclarar. Algo. El corito tuyo, tú sabes. Déjame tu amigo, aclarar. Ven sabes, sabes en relajo porque tú, en serio, te sondeo. Lo primero es que yo no tengo compromiso ni con Frank ni con Amilcar. Y yo tampoco. No tengo nada. A mí se me importa quién gane. Porque ninguno a mí me mantienen, ni... Es ni, ni, eh más, ni publicidad tienen aquí. Ninguno de los dos. Sí. O sea, me da igual. Mire, señores, analizando... Espérate, voy, vamos a complacer al señor aquí. Ayer hicimos una de Gonzalo. De 10. Y, y Lionel. Lionel. Gonzalo lo rompió 83 a, a, a, a, a 2% sí. a Leonel. Cogimos 10 llamadas. Hoy él está diciendo 20. No hay, déjame que el tiempo claro, nos falta porque la vamos ventaja, a coger, como Pedro no viene hoy vamos a coger 20 llamadas que no hay presión vamos a coger 20 llamadas Vamos 10. 10, a 10 a 0 o sea, Franklin tiene la oportunidad y le estamos dando la oportunidad a que Yera llame a su gente sí. para que llame aquí al estudio para que Yera vamos hoy, con la llamada Franklin o Amilka Franklin o Amilca, vamos a ver 809-725-05 Franklin o Amilka Amica, América, 11. Franklin o la encuesta para senador de la provincia Duarte. La provincia de Duarte, Arimene la provincia de los gigantes marrullo, del eh. no, La no, provincia no, no. de los indios. Eh. Arimani dice su marullo. Dejen eh? es eso, señores, porque les vamos creer como que uno está haciendo esto de, de relajo. ¿Cómo que marullo? La gente está llamando. ¿Tú estás dolorido? Yo confío en el pueblo que va a llamar y votar por Franklin Romero. Ah, ya, tú ya declaro. De no declaro. me declaré. Si no que no puedo ver, una, no puedo 12 a ver 0. una imparcialidad. Parcialidad. No, la gente está llamando. Esto fue sorpresa. Ah, ay Dios mío. No, no, no. 12-0. Esa voz creo que llamó. Esa, ese, ese, ese llamó Está es repitiendo, ¿eh? No, no. no. Llamada, ahí, sí. ahí hay coli ID. Sí, sí, sí. Ahí hay ID. Repetitiva. No, ahí hay Colly Ah, pues sí ID. Franklin no le gana a nadie. ¿A quién? Franklin. a quién? Franklin Romero. Ay, mamá a ¿Eh? cómo, ¿Cómo vamos ahí ya, eh, ya se 11 activaron. a 1 Ya se activaron Amirka Amirka <risa> <risa> 12 a 1 Amirka o Franklin Atención ahí en Master, Que no me repitan llamadas ¿eh? llamada El mismo, mismo número, número. No. no Con Franklin Franklin, Franklin. Sí, Vamos van, van dos. 12 Franklin. a 2 12 a 2 Bueno okay. ya Ya ayer Ya llegó el le, le, sonido Franklin le, le, Romero Amirka romero. romero Franklin o Amirka sí. Para senador Buenas Franklin. Ey. ey. 3 a 12. Se activó el hombre. Se activó. Franklin o Amilca para, se se ah. <risa> para, para senador. Franklin, Fra ah, Franklin Amilca para Mendi, senador. Franklin. 4 a 12. Franklin. Ari Vendi, te ha asustado. asustado. ¿Por qué? Franklin asustado. Franklin o Amilca para eh. senador. <risa> el, el grupito tuyo. No, no, no, yo no chatie. Señores, Señor, vamos a escuchar. El teléfono en pleno sondeo fue GLC. No, yo no he usado teléfono no, no, en pleno sondeo. No, no, La no. Las cámaras están no. ahí. Señores, esto es serio. Esto es serio. ¿Franklin o Amilka para el senador? Franklin, Franklin, 10.000 veces. Ah, 10.000 veces. O sea que eso son 10.000 votos. Se, se activó Yera. Estamos sí. hablando eh, 5 a 12. 5 a 12. ¿Franklin o Amilka para el senador? Franklin. Franklin. Franklin, ¿eh? Ey. Va subiendo. Franklin. Va subiendo. Se va, ey, se va pegando. 6-12. Va a ser reñida, señora. Franklin o América para el senador. 6-12. Franklin o América para el senador. Un minuto Por supuesto que Franklin. Franklin. Okay. ¿Quién? Franklin. Ey. 7-12. Ey. 12. Eh, Franklin o América para el senador. ¿América? 13. Creo que ya terminó. Sí, ya. 13. Y 13 y 7. Y 20. 20 ¿O 20. 20. No, no, no, ya. ¿O quiere seguir? No, no, no, ya no. Porque claro, no. porque yo, yo, yo no, sé que asustado. ¿Y este programa es que asustado. Estoy no estoy ¿Asustado por qué? No, ya, porque, porque, o sea, para la votación eran 20. O eran 20. 20. Oh, ¿será este gobierno de la mañana? Pero fíjense, señores, eh, ciertamente, sin lugar a dudas, esta será la elección más reñida que va a existir dentro de senador, porque América Romero mantiene un gran liderazgo en lo que antes se conocía como la circuncisión 2. O sea, la parte ya de allá no existe. Abajo, Exacto, ya no existen los arroceros. Y es específicamente la parte donde entiendo que Franklin Romero debe de estar haciendo mayor te énfasis, voy con, ya te que voy con hacia allá abajo se le hace te, un poquito te voy más con difícil. Te voy con Pero aquí en San Francisco de Macorís hay que reconocer de que Franklin Romero, ciertamente... Es un fenómeno que desde las elecciones pasadas es un tipo que. que creo que no tiene tasa de rechazo. Te voy no. con, oye, te voy, todo, todo político tiene tasa de rechazo. Pero, ¿Poca Pero, o pero, mucha. pero ¿Tiene cuál, poca? ¿cuál tiene? No, pero tiene. Poca pero Franklin o mucha. Romero es, sin lugar a duda uno de los. O que tiene menos. que tiene menos. Que tiene mejor posicionamiento. Sí, sí, eso, eso sí. Ahora voy con datos. El análisis tuyo ¿qué dice. A Milka está una encrucijada fuerte. Y, y, y, y, o sea, que no a, se le va a salir fácil. A Milka, en esta ocasión, primero. A mí que haya un político que tiene ya dos periodos como senador. Uh -huh. No, tres. Tres. Tres periodos. Tres, sí. Incluyendo uno de seis años. Sí. Tres periodos como senador. O sea, un político desgastado a nivel político. ¿eh? A nivel político. Dos. Las elecciones pasadas fueron muy reñidas, que, que se enfrentó sí, a Siquión de la Rosa. Incluso fueron bastante cerradas, que hubo que hacer reconteo. Y entre otras cosas que ¿Qué pasaron? detrás de Bablina se dijeron, sí. no confirmadas, ¿eh? porque al final Amirka fue el senador. Sí, el senador. Pero fueron muy reñidas. ¿Qué quiere decir esto? Que Amirka viene batallando para, para mantener la curul como senador. Ahora bien, Amirka es un, un, un político mañoso a nivel político, se sabe mover en el ámbito... Que él tiene espérate, su, él tiene en el su, ámbito su, su deportivo, amaje. Amirka es... Una figura que, que nada más le falta que coja un bate una pelota O una bola de baloncesto sí, y se el, mete a un equipo El barriá se, se, se lo tiró él y el superior también Pero aparte de eso, Amirka a nivel eh, a nivel de la iglesia Es que controla las iglesias aquí sí. La gran diferencia de Y a nivel de... universitario Y no, no solo católico, también el evangélico No, los evangélicos no de... tanto En lo católico Amirka tiene más poder Porque él no, él no admite es un hombre católico Y tiene muy buena relación con las iglesias Versus Franklin que ahora vengo con el análisis de Franklin. Porque Franklin lo que es Fra un, para mí un fenómeno. no no no espérenme. No, pues, no no es no no que no. Usted con no, a pueblo, que no. Que ustedes no conocen como a Franklin. Franklin como diputado Franklin no, fue no. un fenómeno. No que ustedes no. no conocen a Franklin. Franklin es un empresario en el mundo artístico muy querido. En este pueblo Franklin no es de ahora que viene haciendo ayuda. Claro, sin él nunca no, haber eso, pensado claro. ser político. Que ahí que la gente se pierde. La gente no es porque que, que Franklin se oye bonito. Que la no Franklin es un tigre de la calle. A diferencia de Amilca que es popi, Franklin es Franklin es guau, guau Franklin guau, guau. Frank, Entonces, Franklin, Franklin domina los guau, guau, guau Tú, tú sí. me estás a mí, por eso términos, Pero Franklin domina los guau, guau Y, y Amilca lo lo los es, popi. Así es. Así es. si los campos? Los campos. Espérate, en los campos hay guau, guau, guau y hay popi. Porque ahí es que Ari Medi dice sí, pero en que Amilca tiene una ventaja. Sí, pero claro. en los campos hay guau, guau, guau y hay popi. Ahora bien, ¿qué pasa con Franklin? Franklin, desde hace muchos años, sin nunca eh, pensar ni pasarle por su mente que iba a ser político, Franklin vive haciendo ayuda. Sí. A mucha gente. Franklin vivía ayudando a operaciones. Franklin vivía haciendo cosas que a los políticos tradicionales no lo hacían. ¿Qué pasa? Que hay gente que está comprometida, no por esos 500 pesos, sino por el corazón. Porque el hermano Franklin lo ayudó a operar. Porque Franklin ayudó a hacer una casita. Porque Franklin hizo una escuela sin ser político. Entonces, hay un balance. Y por eso yo entiendo que América Sí, y Amirka va forzado con Franklin. Va forzado. Va, entonces que no se puede descuidar. No, no, no, que no, que no lo vea como un amigo mío, cerca de Amirka, que dice, no, porque vamos, el poder, no, no se lleven del no, poder. No, no, no. no señores, sí, le viene, señores, señores, lugar a eh, señores, que será es que hay, ahí es que totalmente voy, Franklin debido a que viene, a sacar. Viene no. el otro dato, viene el otro dato, Franklin es multimillonario. Frank es multimillonario. Sí, pero, pero América está bien. Pero espérate, está de la América espérate, está bien. Está bien. Pero espérate. América espérate, tiene un grupito espérate, ahí. Espérate, espérate. Ven para que ven, espérate, que nosotros no estamos con ninguno. Espérate, porque, oye, ¿qué pasa? Te voy a dar un dato. Gonzalo está promoviendo a candidato específico. Aquí en San Francisco de Macorís hay dos candidatos que, que del presupuesto de esos 291 millones le están dando... Aquí Macorís. Aquí. Aquí. ¿Eh? Entonces, bueno, milady es una. Ok. okay. ¡Ey, ey! Ey, Miledi. Hey. Sí, sí. Miledi. Sí, Milady está estaba en el alto. Ah. ¿Y el senador? No sé. Bien, señores, no tengo el dato. si lo analizamos del siguiente contexto, por ejemplo, en el caso de Amílcar Romero, tiene, hay que destacar. Lo que decía que ha hecho aportes. No, que yo decía, que no dijo nada. No, no, no, porque para mí, para los mí va a ser reñida a los grupos. ¿Qué va a ganar? Sí, Espérenlo, Pero que reñida tú tienes que hacer el análisis hasta allende, que lo estoy, lo estoy catapultando. Que no puedo decirlo. Que lo, que no puedo decirlo. Lo estoy decir catapultando como comentarista. No se comprometa <risa> como yo. No, que se comprometido con nadie. Ah, pues entonces para tú poder decir las cosas, tú no puedes estar comprometido porque. Lo que pasa es que. Si a Milka, que... Oye, si a mí que estuviera pagando. Mira que lo que pasa eh, Oye, que, ojo, una Mira. publicidad es una cosa. Y otra cosa es que yo venda no, mi criterio. Te voy a decir, claro, yo la publicidad te voy se la vendo claro. a cualquier candidato. Ahora me criterio a decir, claro, no. Te voy a decir claro. Lo, mira, América tiene una. Todo el mundo sabe que la trayectoria de Amica, de la ventaja política y todo eso, y más que, supuestamente, América va a tener un apoyo del Estado en estas ¿Cómo elecciones. del Estado, o sea, ¿Cómo así? La el maquinaria Estado? del Estado. Pero, el no puede... eh, pero es que eso es lo que te digo. Yo no he visto una. ese apoyo. ¿Cómo que tú no lo ese visto? No. Pero son del mismo equipo y todo. Ajá tú sabes que no es así ¿Eh? tú sabes que, por que ejemplo, hay es un que, equipo de pelota son los, mismos, son, son los nuevos jugadores para concluir sobre lo que estoy explicando sobre eso, y Franklin Romero no tendrá, no tendrá la estructura que tiene en Amilcar de, en, en los últimos años, pero su popularidad es lo que hará que será muy reñida esta elección del 20. Por eso no, nadie puede decir, ¿quién va a ganar? El fulano va a ganar, el fulano. Porque es que los dos tienen una estructura, uno popular, y el otro tiene una estructura. Ahí que está, ahí que está la, la fortaleza no, de cada tiene uno. Su estructura de pero PLD. no igual que la del PLD. En la desventaja política, por ejemplo, que, que tiene Franklin, es precisamente eso, de que no cuenta con esa estructura sólida. Esa, de comparada decir, con, con Amigos. políticos ya tradicionales. Que la ventaja es que también fr Franklin es ser popular. cuenta ahí con... Políticos de la Duñe. talla de Lupe Núñez, Andrea Costa, Lucelene Plata, en fin, toda esa maquinaria morada, que ahora estén en, quizás en vaquillos diferentes, y al final. Es acaba otra cosa. Se podrá, se, se es otra cosa, Arimendi. Recuerda Ocadón, que después de, después, a diferencia de, después de la, de la interna no se sabe. Ahora, ¿qué ventaja, ¿qué divisiones? Otra ventaja tiene América Romero? América tiene buena, buena relación con cualquiera de los dos candidatos. ...que están ahora por la presidencia. Pero, ¿cómo que cualquiera hacía... Si, no. Es un acto Andrea Costa, se lo comió, como quien dice. Espérate, se lo comió Andrea Costa. ¿Pero Andrea Costa de qué? ¿De la posición sí, de, Leonel. Leonel. Ah, de Leonel? Pero, la máxima presentación de Leonel señores, es Andrea Costa. Señores, es que ustedes no están... A papel y lápiz para que aprendan a analizar tu asunto. Está bien, dale. Escucha. Dale, que, recuerde que Andrea Costa es representante fue, espérate, de Leonel. Está bien, pero... Dime. ¿Quién fue... ¿Qué puso a Mirka aquí, siendo eh, eh, ministro en ese, en ese tiempo, secretario de Agricultura, en la provincia de Alta para que fuera senador y rompiera de la madre a Hernández Salazar? ¿El, ¿El leonelismo? No, leonelismo. Leonel Fernández, personalmente, le dijo a Mirka, Leonel, personalmente, a Milka, usted va a ser candidato. Y a Mirka le dijo, pero, Leonel, esto, pues, porque a Mirka no, no le interesaba. Y Leonel le dijo, usted lo va a hacer, óyame, déle para allá. Y el Estado se mudó aquí. ¿Y el estado fue, completo y aquí quién, quién fue y quién Romero acompañó la boleta presidencial en el 2000. Fue a Danilo. Por eso o sea, mismo, es lo que estoy diciendo. Que Amilka tiene buenas relaciones con los dos, con las dos corrientes de Danilo. Sí, Evidentemente se inclina más por el Danilismo. De dado Danilo. a que en todas Robert, las es que las, de, se, bueno, se han Robert, tomado pero esto, mira, ha sido más. Está, está bien. Y ha no está más Siempre. o no, diga pero, que Estamos fríos con hijo, los dos. No, eso hijo, hijo, hijo, hijo, más a favor oye, de Danilismo. Las circunstancias ahora inclinan a Amilka Romero. Porque recuérdate que Amilka ni es peledeísta. Es que ustedes tienen que buscar historia. Amilca no, viene, viene de reformismo. Entonces, Amilca claro. aquí nunca ha sido bien visto por ninguna de las la corrientes, ni de Lionel, ni de Danilo. Pero Ahora, la ¿qué la pasa? Amilca. Tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene la estructura. Espérate. Tiene la estructura. Pero Amilka ha demostrado. Pero Amilca ha demostrado. Ser un político estratégico, inteligente. Porque tiene estructura, Roberto. Ahora, la estructura tiene... de la misma. Lo que pasa es que la estructura tiene que apoyar Pero el ese, esa estructura es la que te estamos diciendo, que es la que tiene ventaja sí, Pero, Milka, pero que, esa estructura... Que Franklin oye, no tiene la ahora, pero, estructura, pero tiene la popularidad. A, Fra a, Franklin no hay que, a, a, a Franklin hay que darle mérito, señores. Ese equipo de jóvenes que tiene la popularidad. Franklin Romero es un equipo in increíble. O sea, fuera, fuera de, de, de los partidarios, Franklin Romero arrastra... A Mirka, porque a Mirka cuenta con el voto de, de esos gremios eh, y el voto partidario. Pero ya sí, cuando la, hablamos por la de personas, por la ejemplo, tú la, exacto, los jóvenes, fuerte, está muy con Frank, las personas está muy más fácil, exacto, más fácil. Por eso yo se digo que Frank es, es, es más Franklin popular y Mirka tiene su estructura y Amirka tiene su estructura. Bueno, mira, el análisis que estamos haciendo es. Eh, no inclinando, sino la realidad, exponiendo. exponiendo. Va a ser reñida, pero estamos exponiendo... Creo que la va a cada, ser la más reñida. Cada ventaja que hay y cada desventaja que Mañana tiene... Mañana la con la sindicatura. Es que todavía aquí no hay perfilado nadie. ¿A ¿cómo, quién? Pero tenemos, ¿a quién por perfila? ejemplo, no, en el PLD, por ejemplo, está eh, Emanuel Trinidad. Y ese no va para parte. No, pero, pero de ¿Cómo ¿Cómo no va, va para parte. Ven, Pero va a ser porque la, la, la sindicatura ando, lo debatimos mañana. Oye, anda un sonidito bueno por ahí. ¿Cómo sí. tú vas a decir que Manuel Trinidad no, no? No, no, no. que una persona posible te renuncia y pasa a por la Trinidad? Manuel Trinidad me recuerda a un amigo que quería ser reguetonero y gastó 20 millones de dólares Trinidad. para ser reggaetonero. No, eh, señores. Eh, mañana la sindicatura, porque no, Señora, ya no, analizamos. no hay tiempo. Sí, no hay tiempo. Félix Rodríguez. Y a ver si hay, si hay reelección. Si re si re Félix Rodríguez. Ya es reelección. Si Juégatela ahí. Haz reelección? Si no, no, no, no. Por el alcalde del día. No tiene, ¿con qué? ¿Tiene mañana, de partido? Mañana, mañana, mañana, mañana. Señores, la Asociación duarte de ahorros y préstamos antes de irnos a la pausa, la gente, eh, lo, lo voy a poner a usted, a, a, ojalá que no me lo roben, porque Yerian, después que, que, que se aflojó aquí, me lo... una mañana lo comió hoy, amigo. Cogió miedo Yerian. andaba con corbata Yerian, hoy. Sí, andaba con corbata. Sócrates sabe que él es representante de los se ha comido a Sócrates. Sí, Sí. Y y so, y so, no, y está. Sócrates está y apagado. Y ya está así. Sócrates está apagado. No es que no estén viendo a Wiley, pero ya está así. Sí. Señores, la Asociación de Arte de Ahorro y si Préstamos el Mega Ahorro. Recuerda que si eh, quieres ahorrar, y, oye esto, Ari El aniversario de Compare Food. Compare Food es una cadena de supermercados en los Estados Unidos, en New Jersey y en Nueva York, de un franco Macorizano, Teófilo de Jesús, que tiene 40 años sí. eh, en el ámbito Yo, de supermercado. Uno de mis tíos trabaja en. El, Sí. Bueno, muchos eh, eh, dominicanos y franco trabajan con él. Así que eh, hacemos el cortecito para dejarlo con lo que fue parte de este aniversario número 14 con dos vehículos de regalo. Vamos, señores